Some sleep, you can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Everyone says I'm getting down too low. Everyone says you just gotta. Vez con el cuento de siempre, ya me da igual si es que tú piensas diferente. Pero evidentemente no te saco de mi mente. Y es que sinceramente fuiste tan diferente. Que algunas mentiras no eran tan inteligentes. Supiste hacerme bien porque para mí eras arte. Eso de amarte se me convirtió en rutina. Poder tenerte una fuerte disciplina, una buena vitamina, mala metanfetamina. Mujer asesina, chica de piernas lindas. Hoy que no estoy con ella, su recuerdo me quema. sé de amarla, se me mi condena, está podrida por algo que la envenena Y evidentemente es por el calor de esa arena. Pude tenerla entre mis brazos, conocerla Era mi musa con un corazón de piedra Los tiempos cambiaron, ya no pintaban de rosa Heridas y lágrimas, solo cuentos y prosas Jodimos todos, nos atamos con esposas Afuera bien y por dentro mi alma llora tan perpleja, observo los ojos que no me dejan dormir, por un segundo mi garganta se convierte en el fin, en verdad escucho voces detrás de la cama, maldita fiebre no se calma, creo que esto es más serio de lo que pensaba, si tus recuerdos a tu lado quedan en el olvido, quisiera vivir sin que fueras mi gran motivo, hoy estoy soñando despierto, mi cuerpo aún recuerda tu bello aliento, tu despedida no te saco de mi mente. Tanto tiempo que ya no soy tan paciente Y Y te recuerdo, solo te Que no me saco de mi mente. Me he tiempo, hace tanto tiempo. De historias diferentes. De vino en tiempo. Sigues presente. Sigues sí, sí, sí, sí, sí, presente. This it. es Jackman Marquez. And on this record, Jim. Yeah.